nosotros, el movimiento popular, hemos decidido continuar la huelga por las 48 horas como lo habíamos señalado. No vamos a dar un paso atrás. No tenemos funcionarios que decidan o puedan o quieran resolver los problemas de este pueblo. Así es que, pueblo de San Francisco de Macorís, hoy te decimos gracias, mañana te la daremos de nuevo. Porque ustedes merecen que los funcionarios no vengan a ofrecer para no, para no cumplir en este pueblo. Ofrecen y no hay cumplimiento. Así es que, hasta que no se lleven, como hemos señalado, a Rey y Victorio, hasta que no construyan el hospital de aquí de San Francisco de Macoría Especializado, la Cañada Grande, el asfaltado de las calles, de las urbanizaciones, el puente de Ugamba, el puente de Bijao, entre otras reivindicaciones, estaremos en pie de lucha, al igual que las guarnas Así es que, señor gobernador, nosotros le decimos a usted, si usted no puede resolver, traiga ministros nacionales que se comprometan, pero que cumplan, señor gobernador. Al señor alcalde, son muchos los sectores que están esperando su respuesta aunque yo sé que esa declaración a través de, del alcalde la limpian pero hay que decírselo a él también los sectores esperan por el señor alcalde el otro día di una declaración y la que yo señalé a la, al ayuntamiento eso no fue pasado así que ya lo saben la huelga continúa por 48 horas a los comerciantes que sigan apoyando, que apoyen. A propósito de comerciantes, ha salido un volantito donde ellos rechazan y dicen que mañana no van a apoyar el movimiento. Ese será su problema. Pero la sucederá? huelga continúa. Con fuerza. Okay. La, contra la huelga continúa y ellos saben que también necesitan las obras prioritaria de este pueblo. ¿Es cierto que ustedes se desligan de la muerte de un joven en el sector Madrigal? Claro que no desligamos Antonio María. Ese era un joven que tenía ficha y que fue otro que fue de que a matarlo. Lo decían que trabajaba en Kim Sport saliendo de su trabajo. No, él estaba llegando allá a su casa. Porque el, que el papá dijo, fulano que tiene el revólver. Ese tipo lo... no es de la huelga. Odilín, pero desde anoche se ha estado adjudicando esos hechos que han ocurrido, saqueos y otros hechos, atracos a los tradicionales encapuchados que, que, que se introducen ¿verdad? dentro de este movimiento Ustedes, al igual que nosotros saben que esos encapuchados son mandados para dañar el movimiento vulgar esos encapuchados los manda el PLD para que el movimiento popular quieran hacerle daño, pero nosotros encapuchados, de, encapuchado, de armados, no tenemos nada que ver, ni sabemos de eso. Odelín, la visita de la policía que esta mañana, ¿a qué obedecía? Sí, ¿O el obedecía? señor es... El señor Nelvis Pérez Sánchez, sí. es general que estuvo aquí en San Francisco de Macorís, o es el general, pero que ahora es su jefe de la policía Nacional, es mi amigo, y él vino a una visita de cortesía y también hacer la propuesta, como siempre. ¿Qué propuesta? La propuesta de que buscamos una avenencia a lo que el llamado a Volga, yo le dije. Cuando las autoridades nacionales vengan, porque las la locales no resuelven 48 horas. 48, ¿Un más, ni un minuto, ni un minuto minutos, menos mañana. En, en, hay eh, comerciantes que se han estado quejando de que le han obligado a cerrar sus puertas eh, por amenazas ¿Es cierto eso? Yo no sabía que aquí nosotros teníamos gente que amenazaba eh, a, a punta de pistola para que ellos cierren. Ah, no, porque amenaza. Entonces eso es mentira de los, de los comerciantes. Lo que pasa es que los comerciantes defienden su billete y intereses. Pero es mentira de ellos. ¿La huelga sí? ¿La huelga sí? Ella se le tiró su bombita. ¿A cuál?